Este Amícar es un cagón, boludo. ¡Cocinar! Oh, Cállate la boca! No me digas que hacer en mi stream. Bueno, te dejo a cargo, Amícar. vos relatá las peleas. Ahora amigo, vos sabes que yo soy el más responsable que existe acá. Sí, sí, Ahí sí. Lo que pasa es que sos periodista deportivo, hermano, tenés que saber el Atommatch. ¿Cómo hago para tirarle sal al no, Kai no. si se va? Y eso es simple, de, de, Dejá la sala ahí, que eh, bo, la techo es que el Kai siempre está salado, boludo, entonces ya... Ya sabés, no hace falta tirarle sal al Kai, boludo En mi Te no, al... en la puerta y después le viene a buscar, boludo. Ahí va okay, Tiene sentido, la verdad Trajo el... ahí... El main... Ah, qué buen site, perdón. Uh, hasta que es un juego, man. Van en En cualquier momento voy a hacer la de crew, boludo. No voy, no voy a ir a ver dibujitos japoneses. De monas chinas. ¿Viste entrar, boludo? Sí, boludo. Entré haciendo la maravillosa tech, boludo. Me metí a tu perfil y ahí me metí a unirme a partida. ¡Nardos! Mi IQ es más de 9000 ¿Cómo viene este FT. No sé, sinceramente Yo No sé que el Kai se fue a comer porque si no le iban a romper más el culo, según Hace rato el... jugaron y una, pero se se me se parece que... que me, me parece que esa que jugaron hace rato era como para probar conexión O, o sea que en teoría van 0-0 Ah, listo ah, okay. El el video. Video. ¿Están streameando en Facebook? Soy mejor host que el Kai, boludo Qué grande <coughs> ¿Están streameando no, el en Kai Facebook? que el otro estaba sí. Aunque no, hable no, no, que esté haciendo bien comida, yo te escucho, Ari ¿Vos dijiste, boludo? ¡Es manco de mierda! Era el orto, mango. No escuchas, no escuchas, muchacho, bien Kai, no, es, no es verdad, boludo, eh, que dijiste que iba a hacerte sí. algo de comer porque se no te la a por más el culo. Si sí, sí. o le gana a Draco o se lo es mejor que todo Argentina. Vale, igual eh, para mí que Draco lo va a tener difícil porque el mismo Seba también juega a la A, así que va a ser un match bastante Juega todo el Robin, básicamente. No, pero sí, yo pero lo único que, que, no lo que sé es que, es que nadie me gana con mi mind. a, a, a este... Tira. ari que gana con, con, con su nuevo main claro, con nuevo ah, main para mí boludo estoy viendo el stream de Stryke una Lep. para que siempre yo estoy a cargo así que los voy a banear a todos <risa> <risa> hey.